Yo tengo la sensación de que aquí conviven muchas sensibilidades distintas con el mismo objetivo. Y en esas sensibilidades saben muchas opciones distintas de hacer las cosas. Precisamente por eso, la mayor parte de las veces, nuestras decisiones suelen ser siempre las mismas. Ya veremos caso por caso. Porque es la forma de eh, no decidir nada y permitirnos seguir... Eh, conviviendo con buen talante, porque en el fondo confiamos en las decisiones que tomemos en cada momento. Nosotros hemos pasado de organizar un debate con el candidato para la Junta de Andalucía a, no, a no tener ni un documento en esta ocasión. Que en 20 años, para que hemos visto un retroceso en el discurso público en relación con los derechos humanos, cosas que se dicen actualmente eran insostenibles, o al menos la gente las pensaba en su casa, pero era incapaz de expresarle en lo público. En materia de prisiones, por ejemplo, en materia de feminismo, en muchísimos ámbitos, se ha normalizado un discurso que hace 20 años no, no, no era normal. Quizás también tenemos que reflexionar cómo podemos cambiar eso. Hoy ofrecemos una, una visión con esa... Creo que hay algunas cuestiones que hoy se ponen, ¿no? La idea de que si nos reunimos en un periodo electoral, debe ser siempre sin Cámara, porque no es, si es que haya un interés real en nuestras ideas y no en utilizarnos como, como reflejo, eh, una, una evaluación de la, de la perspectiva eh, o de las decisiones que tomemos en cuanto al coste que nos supone como organización, el esfuerzo y las repercusiones, el objetivo que tenga y también eh, una apertura hacia nuevos instrumentos que nosotros no hemos trabajado normalmente, ¿no? como las preguntas parlamentarias, como eh, proposiciones no de ley, que son... Formas de visibilizar el problema en otros ámbitos, entendiendo porque no son nuestros ámbitos principales, que se plantea la reducción, pero que tienen que ir por la línea de lo que son, de lo que es, de lo que es nuestro, nuestro planteamiento ideológico, que es por supuesto la defensa de los derechos humanos, esos 30 artículos de los que hablaba, y eh, la radicalidad en algunos discursos, en relación con vivienda, en relación con, con extranjería, en relación con prisiones, que creo que en eso no cabe duda de que esos son nuestros máximos. Lo que pasa es que la defensa de nuestro máximo no puede suponer que perdamos de vista, que hay que ir consiguiendo pasos intermedios antes de, eh, de cerrar los lo máximos.